Bueno, muchas gracias, José. Efectivamente, nos acompaña el doctor Fabián Gramajo, que gentilmente visita los estudios, candidato a vicegobernador por la subagrupación San Juan Vuelve, la agrupación Frente San Juan por Todos. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muchas caminatas, ¿no? Sí, caminando mucho, mucho. trabajo en los últimos tiempos. <ríe> sí, charlando con los vecinos, con... caminando la provincia, ¿no? Uh -huh. Así que, pero bueno, bien, nos recibe muy bien la gente, la gente espera respuesta a la problemática que tiene y en consecuencia... Vamos absorbiendo cada una de las necesidades que son muchas, en tiempo donde lo más escuso es recurso, lo, lo más escaso es el recurso económico y lo que más abundan son las necesidades. ¿eh? ¿Qué tipo de necesidades? De todo tipo. La gente te pide trabajo, seguridad, que se siga eh, mejorando algunos aspectos que tienen que ver con la salud y, y muchas cosas más, pero sobre todo. El, ...el gran problema que tenemos hoy es que para, parece que el mes tiene 90 días, ¿no? Uh -huh. Entonces se complica y bastante para cada familia. Bueno, eso escapa un poco al ámbito provincial, ¿no? Es una cuestión de no, por nacional. supuesto, por supuesto. Claro. Tiene que ver con, con, un impacto, con un impacto nacional, pero no estamos ajenos. Uh -huh. Doctor, ¿cómo surgió esto de la vicegobernación? No, nosotros eh, siempre hablamos con, con Gioja, eh, con los diferentes actores de la política no solo del espectro político al que pertenecemos, sino de un espectro amplio. Siempre hablamos de política, tenemos sí. miradas diferentes, coincidimos en algunas y trabajamos en conjunto para, para poder resolver varias problemáticas que vemos que son necesarias. Entonces nos pusimos de acuerdo, lo charlé con Gualberto Allende, lo charlé con el mismo gobernador y eh, le comenté cuál era la decisión que habíamos tomado y después nos pusimos a trabajar. Uh -huh. Con el mismo gobernador, porque te, te, teníamos entendido que usted estaba muy cerca justamente de, de formar parte de la subacupación que encabeza el gobernador Sergio Iñac, ¿no? ¿Es así? ¿Están así? Siempre mantenemos el diálogo. Yo creo que el diálogo es una herramienta más que importante para la convivencia política. El diálogo y otra herramienta que es muy importante es la capacidad de poder escuchar Bien. para buscarle la resolución a los intereses o problemas eh, a la gente, ¿no? Y siempre hemos estado en el mismo espacio, bueno, estamos dentro de todo del mismo espacio político, el Partido sí, Justicialista, sí. Eh, con José Luis Gioja, con Sergio, eh, nosotros, con, con, con el Frente Renovador, y con todo, con el bloquismo, digo, bueno, hoy se dirimen eh, estas cuestiones a partir del 14 de mayo. ¿Y cuáles fueron las... Sí, sí, José, Por favor, pero... Eh... ¿Qué le dijo Uñac o cuando usted justamente habló y diciéndole que iba a participar de eh, la candidatura con eh, José Luis Gioja? Lo charlé con él, obviamente con mucho respeto, con mucha humildad, le transmití eh, cuál era la decisión y bueno, nos pusimos a trabajar. ¿Y había alguna posibilidad de que lo hiciera cambiar de, de, de parecer o ya era una decisión tomada? ¿Usted le comunicó que, que ya iba a formar parte de...? de sí, lo hemos charlado, era? obviamente que lo hemos uh -huh. charlado y se lo he transmitido como corresponde, ¿no? Uh -huh. No es que se haya enterado por un medio de prensa o que por ahí hay uh -huh. tantas cosas dando vueltas que se dice de todo, ¿no? Se dice todo. Se dijeron muchas cosas, pero la única verdad es la realidad, uh -huh. decía el general eso lo hemos charlado, como estoy charlando con ustedes sí. y le estoy respondiendo a cada pregunta sí. lo he hablado con el gobernador el mejor testigo es Gualberto Allende uh -huh. el mejor testigo es Gualberto Allende y se lo comuniqué con mucho respeto pero siempre dentro de la discusión del partido justicialista no nos hemos ido a ningún lado estamos uh -huh. en, en el espectro que nosotros pertenecemos uh -huh. bueno, ¿y por qué con Gioja y no con Uñac? digo ¿por qué no? Uh -huh. ¿por qué no? porque eh, tenemos mirada semejante del manejo de la cosa pública, porque José Luis cuando fue gobernador hizo muchísimo por la provincia de San Juan, tiene experiencia, tiene sabiduría, eh, tiene mucho conocimiento y nosotros desde la gestión municipal entendemos que hemos hecho mucho por el departamento de Chimbas, en conjunto con el gobierno de la provincia, lo cual lo ratificamos y lo agradecemos porque somos agradecidos. Pero entendemos que también tenemos nuestra mirada, nuestro conocimiento y nuestra propia impronta para construir una eh, provincia mucho mejor. Bueno, se habla de un, eh, según las últimas encuestas, un 80% de aceptación a la gestión del oficialismo en Chimbas, según la, las encuestas. Eh, en realidad, eh, yo le puedo decir que todos los días de mi vida trabajo como si estuviese perdiendo 10 puntos abajo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, los resultados los vamos a tener el día de del escrutinio, hay que trabajar mucho, es un aliciente, es una radiografía del momento, pero bueno, hay que trabajar mucho para que podamos construir un gran triunfo en el departamento y obviamente eso que se traslade a la provincia. Bueno, y en virtud de las posibilidades electorales, ¿qué es lo que están manejando ustedes? O sea, este en cuanto a ya a la agrupación comparativamente con otras agrupaciones de San Juan, ¿qué es lo que dice la encuesta, qué es lo que le dice la gente? Los números son una radiografía <coughs> del momento. Eh, acá hay que trabajar todos los días como si estuviésemos 10 puntos abajo porque... Eh, la gente en la calle no le interesa la política, para nada eh. la gente quiere saber cómo hace para pagar el colectivo, cómo llega a fin de mes eh, los sueldos van por, por la escalera y la inflación por el ascensor, hoy se disparó el dólar eh, por arriba de los 400 pesos, más del 7,7% de inflación, una barbaridad sí. una barbaridad, entonces lo que la gente pide es eh, un trabajo digno un sueldo digno, lo que no quiere son planes ni programas sociales ¿Por qué? Porque el plano, el programa social es un analgésico al problema. Ahora bien, hay sectores de la política que, ¿qué es lo que hacen? Toman de rehén a un montón de gente, un personaje que tienen 8.000 planes, 8.000 programas, los toman de rehén, le quitan la, la plata, le venden los alimentos, cuando lo que hoy te falta es poner un plato de comida en la mesa. Y encima te toman asistencia para que vas a las caminatas, para que labures. Y sobre todo genera la cultura ¿De del no es ese, trabajo. Ese, ese mensaje particular? No, estoy hablando en general. Ajá. Estoy hablando en general. A uno le, debo, le va a caber el saco. Como, ¿De qué pensáis que se, como como se le no, que se ponga? Ahora bien, esta es la realidad. Y son los espacios que no compartimos. Nosotros creemos que el programa, el plan, se debe formar, capacitar y se debe insertar en la parte privada o en la pública. Con un sueldo digno, con trabajo digno. Y en consecuencia, eh, de esa manera puede reconstruir a la familia como unidad primaria de contención. Y si hablamos, ya hablamos de las necesidades, trabajo bueno, este, y to, todas las cuestiones que recién comentamos. Ahora, si hablamos de proyectos, ¿qué es lo que se viene en el caso que a ustedes les toque gobernar? Sí. Hablando de los proyectos importantes, ¿no? porque en la gestión del peronismo, tanto el gobernador de Jejo como del gobernador, se han hecho cosas realmente muy importantes. Por Ahora, supuesto. ¿Qué te faltaría? Miren, faltan muchas cosas, pero ambos han hecho mucho por San Juan. José Luis hizo mucho cuando le tocó ser gobernador, Creo que Sergio también ha hecho mucho, pero nosotros entendemos que podemos hacer mucho más y mejor las cosas, ¿no? Sí. Y por ende, a las grandes obras eh, que son importantes, lo que nosotros proponemos es que se vuelva a constituir el núcleo familiar. Esto que te decías recién, la familia, comunidad, primaria de contención. ¿Qué queremos? Que se vuelva a sentar toda la familia en la mesa, que se pueda compartir con un salario digno, con un sueldo digno, que los chicos puedan ir al colegio, y que sobre todo, por ejemplo, el servicio público de pasajeros no sea un obstáculo para que un pibe o una piba pueda llegar a la universidad, no importa que sea público o privada, o el colegio, pero que en realidad no sea un obstáculo para que pueda llegar. Y te digo por qué. Esta mañana con un colega eh, hablamos de otro eh, importante proyecto que tenemos, que tiene que ver con la mujer. Nos decía una señora al aire... Que ella masa para vender semitas y pan casero, uh -huh. y que tiene un hornito y que ahí pone, tiene que hornear de dos o tres veces, que es el horno de la cocina, para hacer seis, siete semitas y saca dos tres panes y así va laburando y vendiendo. Vale 30, 20, 30 bancos una semita, uh -huh. lo que vale el, el cole. Claro. Entonces, digo, no es poca cosa para un trabajador. Entonces dijimos, una fuerte apuesta a la mujer emprendedora San Juanina. Y me decían, ¿y por qué la mujer? en los momentos más difíciles de tu vida, quién estuvo o quién está, tu vieja, claro. y a lo mejor te equivocado nosotros, siempre tu vieja a tu lado, no estaba tu vieja, está tu abuela, y tu abuela te quiere más que tu vieja, porque a los nietos los quiere más que el, que, que, que el ¿no? Y si no está tu hermana, nosotros nos parió una mujer. Sí. Digo, ¿cómo no vamos a apostar si en los tiempos más difíciles son las mujeres los que sacan la cosa adelante? una fuerte Y eso tiene que ver con, con volver a conformar la familia, los pibes que puedan llegar al colegio, a la universidad, la mujer emprendedora que pueda salir adelante. El tema de, del techo digno de la casa, lo que hizo José Luis, más de 47 mil viviendas cuando fue gobernador. No es solo entregarle la llave de la casa, sino también que genera trabajo. Eh, resuelve una demanda de la gente, pero ¿qué hace la vivienda? Aparece el albañil, aparece el arquitecto, aparece el ingeniero, aparece el contador porque tiene que dar sueldo, el abogado porque siempre hay algún conflicto con el empleador y el claro. empleado, aparece el gasista, aparece el vidriero, se empieza a mover la maquinaria económica, pero ¿qué hacen? Después van y compran en la canicería, en el supermercado y llevan la comida a la mesa, pero a la vez está generando trabajo, pero ¿qué pasa? También empiezan las ferreterías a activarse porque compran los materiales, ¿y qué pasa? Y al final del camino le entregan la llave, a la familia. Ahora bien, en ese en ese contexto terminás también generando un trabajo para mucha gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Su apuesta individual, la de estudiar, capacitarse, recibirse abogado, todo lo, lo individual, ¿fue para esto, para llegar a esto, a estos cargos importantes? Es, es muy bueno superarse en la vida. Es muy bueno el conocimiento, aprender, todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos y eso obviamente que desde la política es fundamental porque eh, el conocimiento eh, lo pones al servicio de la gente, del poder, pero no el poder para, para hacer un montón de, de, de, de, de, de, de macanas o barbaridad, del poder para poder hacer el bien al otro. Uh -huh. Entonces eso bueno, era una materia personal, comencé uh -huh. muy jovencito estudiando por cuestiones de la vida, de trabajo... Me tocó vivir una situación muy semejante en el 2001, cuando comencé la universidad pública. Uh -huh. Comenzamos a estudiar ahí y fui becado. La verdad que me ayudó mucho la universidad. Después, bueno, me casé, tuve mi primer niña Camila, se me complicó. no bueno, tenía laburo. Y así la fui remando, remando y me costó casi 20 años poder, poder sí, <risa> recibirla. Era ¿no? un desafío propio. Algo como era una, una materia, una materia eh, personal a rendir. Sí. ¿no? Eh, Fabián, sí. y... ¿Qué trasladaría de estas buenas dos gestiones que realizó allí en Chimbas hacia la provincia? Si bien es cierto que estaría en el ámbito legislativo, pero ¿qué tra podría trasladar eh, que, le que funcionó allí y que podría ampliarse a San Juan? Porque Miren, también está el San Juan Te Quiero. Sí, sí, pero te cuento algo. La provincia se conforma por 19 municipios y no hablo de los colores políticos, porque si miramos a los candidatos que son de la oposición... Tanto Marcelo Rego, cuando fue candidato a Intendente, hizo las cosas bien en Santa Lucía. Claro. Fabián Martínez, Rivadavia también las hizo bien. Ahora, ¿por qué no tomamos lo que hicieron bien ellos y nosotros lo potenciamos y lo hacemos mucho mejor? Uh -huh. Si lo que hicimos en Chimba fue bueno, todo lo bueno que fue en Chimba, lo podemos replicar en los 19 municipios, obviamente, tratando de hacer las cosas mucho mejor. O lo que hizo otro Intendente en otro lado, que lo podamos tomar y que lo podamos insertar y que lo hagamos mucho mejor, lo más probable es que si crece Chimba, crece Santa Lucía, crece Capital, Rawson, Rivadavia y demás, va a crecer la provincia de San Juan, ¿no? Bien. De eso se trata la política. Bien. En algún momento se dijo que usted también podía llegar a ser candidato a vicegobernador del de sublemo de la subagrupación de Sergio Iñac. ¿Se habló de esto, de esta posibilidad? ¿Se dio en algún momento? Lo charlamos, sí, Ajá. lo charlamos, lo charlamos con Sergio, lo charlamos eh, en varias oportunidades, lo charlamos el 30 de diciembre del año 2022, uh -huh. Uh -huh. una hora antes que Sergio anunciara su, su candidatura, uh -huh. que la anunció el 30, creo que fue a la tarde, ¿no? Uh -huh. eh, y demás, lo charlamos, era una posibilidad, y bueno, eh, y se barajaron varias posibilidades, uh -huh. ¿no? Y creo que a partir de la creación de la nueva ley, una ley que fue creada por el Ejecutivo, enviada al, al, al Poder Legislativo, aprobada por la mayoría de los diputados oficialistas, uh -huh. Eh, da una participación amplia y democrática de poder eh, participar en este, en este proceso electoral. ¿Y en qué quedó esa charla? No, lo charlamos, era una posibilidad, como un montón de posibilidades más, sí. y bueno, y en última instancia tomamos la decisión de participar con José Luis. Bien. Eh, Fabián, y se justamente hablaba de lo, cómo, se, cómo se aprobó esta ley en el ámbito legislativo, ¿cómo cree que se va a dar esta, esta Cámara de Diputados? Eh, ...en un futuro, imaginando bueno que, que va a ser muy muy variada... ...en cuanto también eh, la cantidad de listas de agrupaciones y sus lemas. Me parece fantástico. Uh -huh. Me parece fantástico que haya una multiplicidad sí. de, de voces... ...que tengan diferentes miradas. Porque eso no solo va a pasar en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Eso se va a replicar en cada uno de los consejos deliberantes de la provincia de San Juan. Claro. Uh -huh. Va a haber discusión, va a haber mucho diálogo, tiene que primar el diálogo... Y va a haber mucha discusión con diferentes miradas. Bueno, ahí hay que ver cómo ante la diversidad, podés buscar las coincidencias en cosas que le hagan realmente bien a la provincia de San Juan. Bueno, y me va parece a tener, muy bueno. tener el próximo vicegobernador mucha muñeca política, sí, ¿no? ¿no? Porque va a ser, como lo dijo Mucho José, diálogo. una cámara realmente muy, muy complicada. Digo, Pero, como... ¿pero crees que te diga algo? Sí. sabes cómo se construye eso? Con respeto y con diálogo y con humildad. Porque si yo hablaría mal, desde que estoy en la política, de todos los de toda la política y lo más probable que podamos hacer la elección eh, más importante de la Argentina Vamos a terminar en la Cámara o nos van a terminar puteando Por decir, pero si toda la campaña no no, no, no no nos maltrataste, nos hiciste campaña sucia eh, Se esconden detrás de las redes para inventar cosas Y ahora querés el diálogo para ponernos de acuerdo esto es una construcción que se sostiene en el tiempo claro, para llegar a, claro. a, a eso. ¿no? Tú tienes una base. Desde la empezar Claro, Ajá. porque si vos sos buena gente, y lo más probable es que, que te van a recibir con los brazos abiertos, va a poder, te, poder tener mirada diferente. Pero vamos a mantener primero el respeto, el diálogo y la escucha. Pero si yo hablo mal de vos, voy a decir, pero si Gramajo se la pasó hablando mal de mí y ahora me dice que nos pongamos de acuerdo para probar claro. esto. No es la forma. Claro, la claro. forma es que quien hizo las cosas bien hay que respetarlo. Y hay que ver cómo lo hacemos mejor dentro de un marco de mucho respeto, de humildad, escuchar mucho y sobre todo dialogar para llevar adelante las cosas. Es lo que venimos haciendo en Chimba, Les pongo sí. un ejemplo que no tendría que ser el departamento, pero lo pongo como ejemplo. Nosotros de 10 bancas tenemos 9 que son propias. Una tiene junto por el cambio. Todos los proyectos desde el 2019 a la fecha han salido aprobados por unanimidad. ¿Podríamos haber impuesto la fuerza? Claro. No, si hay un sector minoritario de la sociedad que piensa diferente. Nos pusimos de acuerdo en todo, Bien. en todo. Y así hemos trabajado. Y los proyectos que ha presentado la oposición, que han sido viables y factibles para el departamento, lo hemos aprobado con la nueve mano. Uh -huh. Y hemos construido un chisme absolutamente diferente, pero dentro sí. del marco del respeto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Le va a tocar, si le toca estar en la vicegobernación, le va a tocar manejar una de las cajas de resonancia. Más heterogénea de los últimos tiempos. ¿eh? Este, con, con seguramente muchas voces eh, disonantes. La última de mi parte, doctor. Eh, el, el, el peronismo tiene una palabra que para ellos es tal vez la más repetida, sí. la más repetida, pero que eh, dice mucho de muchos que pasaron por el partido. Traición. Sí. Cuando, usted, cuando usted escucha esa palabra en en su figura. Sí. Traiciona a Sergio Iñac, traiciona a el Partido Justo. ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué le mueve? ¿Qué Mire, le... yo le voy a contestar con algo, algo bíblico, ¿no? Eh, hay muchos poncios Pilato también en la política. ¿Sí? ¿Quiénes serían los Poncio Pilato? Se, se lo dejo a libre interpretación. Pero hay mucho, hay mucho Poncio Pilato en la política. ¿Y por qué también. cree que se da justamente ese, ese, ese, ese vaivén, esos, esos dichos, y, justamente en este caso, pero en general, no? No, yo de verdad no te podría hablar de un caso en particular, Bien. pero sí estamos hablando de lo que es el partido justicialista. Sí. El tema es cuando vos estás fuera del partido, te vas del partido justicialista. ...nosotros estamos dentro del Partido sí, Justicialista... Sí, sí. Sí, sí. ...entonces no se puede hablar de traición... ...de algo que nunca existió... ...y de algo que lo comentaste... ...y lo charlé claro. eh, delante... ...como están Soy ustedes, lo conversé y demás... ...ahora por ahí quienes dicen eso y demás... ...para mí son los Poncio Pilatos de la política... Escuchó? Escuchó eh? sí, ...pero por supuesto... también ...lo han hecho en los carteles en Chimba... Eh, eh, ...con campaña sucia... ...y lo estamos viviendo... ...y un montón de cosas más... Uh -huh. ...y eso es parte de la vieja política... Es política sana al servicio de la gente. Ese es el camino, no es otro el camino. No es salir en la noche con un aerosol, claro, eh, sí. en el anonimato, a, a, a, a agraviar, a difamar. Esas no son las formas. Estamos cayendo, caeríamos en un gravísimo, pero gravísimo error si estamos pensando, maquinando del anonimato, desde la oscuridad, en dañar a otro sanjuanino u otra sanjuanina no es la política que queremos, que queremos para el departamento el partido justicialista no es eso el partido justicialista es de, ma, de base netamente humanista por eso hablamos de volver a sentar a la familia en la mesa, con sueldo digno con un techo digno con un salario digno eso es el partido justicialista el partido justicialista derime las diferencias que tiene, siempre se, se, se discuten Dentro del Partido Justicialista. Y ahí decide la gente, ¿no es cierto? Que es la herramienta sí. electoral que nosotros tenemos. Bien. Eh, Bien. Fabián, eh, dos últimas, cortitas, en realidad eh, de mi parte. Sí. Primero, eh, en Chimbas es, Chimbas es el departamento que más cantidad de candidatos tiene eh, en, en San Juan. ¿Por qué cree que se ha dado eso? Me parece bueno uh -huh. ahora... Hay una ley que recién hablamos, que es sí. amplia, que es participativa y que le da la posibilidad de la gente que puedan participar, como me la ha dado a mí a sí. partir de poder participar. Lo que no podemos hacer es porque eh, yo esté conversando con vos o, o estemos en un café, tomando un café, estén pensando que vamos a deslocar el gobierno patrio de 1810. Claro. Eso ya no va más en la política, ¿no es cierto? No, la política es el arte de hacer posible lo necesario, de ayudar a la gente, de, de tener esto, el diálogo... De, de las cosas buenas de la vida. Eso es la política. Y me parece que hay muchos candidatos y, y es bueno para la democracia la participación. Exacto. Ahora, quien define es la gente. Y las elecciones son un ordenador inmediato. Exacto. Y, y la última, eh, ¿qué nos puede decir del autito de Fabián? Ah, el autito. Bueno, el autito eh, es un autito que está lleno de corazones porque sí. nosotros a la política venimos, venimos a unir, venimos a generar certidumbre... Siempre hemos estado al lado de la gente, venimos a construir con amor, con afecto, con respeto, con humildad y con un corazón grandote una, una sociedad mucho mejor. Y bueno, con eso lo trasladamos y ahí llevamos el corazón de muchos sanjuaninos y sanjuaninas que están en el autito recogiendo la provincia y la verdad que ha caído muy bien porque a la gente le gusta que esté cerca de ellos. Pero de verdad, de verdad sí. lo digo. ¿no? Va a terminar siendo en mano a mano con Cristian Andino, su amigo. Sí, ¿Ah? pero me parece muy bien, Cristian. Eh, es un muy buen intendente de San Martín, que ha hecho mucho por San Martín. Y me parece que la política, primero, debe resolver los problemas internos de la política uh -huh. para poder resolver los problemas ¿Hablaron la gente. en estos últimos días? No, no, ¿No? he hablado. Lo uh -huh. felicité uh -huh. eh, cuando me enteré que él iba a acompañar a, al gobernador como candidato a vice. Lo felicité, me puse muy contento. Y creo que eso se trata de la política, que sea la gente quien pueda elegir los mejores sí. para que lleve adelante eh, eh, la provincia de San Juan. Y voy a ser el primero que se va a poner a disposición para, para poderlos ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para que San Juan salga adelante. Doctor, muchas bien. gracias por la visita, bueno, no, ha sido muchas realmente gracias muy amable. Y seguramente va a ser la primera de, de otras charlas que vamos a tener antes de la selección. Bueno, así. muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Gracias, gracias. gracias. Muy bien, nosotros sí, vamos a una pausa y ya en sí. un ratito seguimos en la última parte de Dinámica.